Uno de los retos de vender tu producto por internet es establecer el precio de venta de tu producto. Por eso, además de los costos de producción, de operación, debes tener en cuenta tasas de cambio, comisiones bancarias, fletes, entre otros que puedan afectar el precio de tu producto.